¿Qué es un manual de operación? Es qué le toca hacer a cada uno de los miembros del equipo. ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿A quién le reporta? ¿Qué se espera de su puesto? ¿Y cada cuándo se le va a medir? El manual de operaciones es como el manual de identidad o el manual que se entrega para cuando se va a vender una franquicia o cuando quieres tú franquiciar tus, tu empresa. Eh, no importando si eres, estás en deporte, si estás en un equipo deportivo, si estás en una empresa, si estás con tu familia. Eh, tal vez en la familia no vas a llegar al punto en que vas a hacer un manual, pero sí puedes tener procedimientos y tienes que tener roles. Yo, por ejemplo, en mi casa lo tengo con mi familia implementado y tenemos roles y responsabilidades de cada uno en la puerta. Y sabemos qué le toca hacer, quién le toca hacer, los trastes, lavar al perro, lavar el, la cochera cortar el, part, el pasto del jardín, etcétera, etcétera. Tienes que llegar a un lujo de detalle. Recuerda que el ser el líder tiene que ver con que tú estructures, sistematices y organices todas las herramientas que te estoy dando. Y yo sé que cada vez que lo vas escuchando te está haciendo cada vez más sentido. ¿Cuáles son las partes de un procedimiento? Eh, primero es la portada. La distribución. Objetivo y alcance. Referencias, definiciones, responsabilidades, desarrollo y anexos. Más o menos, para que te des una idea, cada puesto de trabajo debe tener un procedimiento. Entonces, si tienes 30, 40 personas dentro de tu empresa, tienes que tener 30, 40 procedimientos. Tal vez unos 15 o 20 más, que son los básicos y fundamentales. Tienes que tener procedimientos de compras, tienes que tener procedimientos de cuentas por cobrar... Casi por cada indicador o por cada actividad debes tener un procedimiento. Otra vez es la portada, o sea, de qué se trata, distribución, o sea, quién hace qué, objetivo y alcance, o sea, cuál es el objetivo de ese procedimiento, cuál es el alcance. Las referencias que utilizaste, definiciones de las palabras claves, responsabilidades por puesto, desarrollo, descripción o diagrama de flujo y anexos. Razones por las que desarrollar habilidades para ser líderes. Eh, su ambiente familiar, sus amigos, educación extracurricular desde muy pequeños, participación en algún equipo desde temprana edad y algún evento fuerte con el cual desarrollaron por necesidad de habilidad de liderazgo. Así es como se desarrollan a los líderes. El ambiente familiar va a desarrollar el líder que eres y sí, por los hábitos que te dan tus amigos también. Porque por los valores y por los hábitos que te dan la educación extracurricular desde muy pequeños, participación en algún equipo, obviamente porque te hacen seguir un sistema porque te hacen tener valores, porque te hacen tener disciplina y código de honor. Algún evento fuerte, por ejemplo, si te tocó trabajar desde niño, formaste un liderazgo porque te tocaba tomar las riendas del asunto, asignar responsabilidades a cada uno, hacer hasta procedimientos de trabajo para tu familia y eso sacó a tu familia adelante. Entonces, eh, esas son las razones por las cuales se desarrollan habilidades de liderazgo y tú los vas estás desarrollando con esto porque estás implementando un sistema recuerda, todo eso tiene que ver con sistemas si tú quieres desarrollar a tu familia tienes que establecer valores código de honor, juntas de seguimiento procedimientos responsabilidades, roles recompensas eh, seguimiento retroalimentación positiva área de oportunidad positiva con tus amigos tienes que establecer quiénes tienen los valores quiénes no, y te vas a dar cuenta cómo va a ser muy fácil tener liderazgo y que la gente te siga a ti porque eres una persona muy estructurada y muy disciplinada. Por ejemplo, mis hijas, hijas las siguen mucho y siempre las ponen de líder en todo porque ellas tienen un sistema. Saben que si les delegan a ella la responsabilidad total del equipo, ellas van a hacer que suceda. Ritual. Te voy a hablar un poquito de cuáles son los rituales. Porras, juntas de iniciación, juntas de finalizaciones Es un ejemplo. ¿sí? Puedes implementar más tú si quieres. Calentamiento en conjunto, o sea, calistecnia, celebración de cada victoria, que vayas y la choques con cada uno, himno canción, ahorita te voy a enseñar mi himno, frases motivadoras, oración, jugador más valioso o empleado del mes, acuérdate de recompensar, celebración de cumpleaños, juntas mensuales de resultados, juntas de comunicación, visitas de familiares a la empresa. Esos son ejemplos de rituales. Porras, al inicio y al final del entrenamiento, partido, competición o jornada laboral, te llevas 5 minutos diarios. Lo que haces con una porra tú, no sé si has visto eh, los supermercados como Walmart, lo que haces es una porra y donde dices, somos los mejores y somos para triunfar y estamos aquí para lograrlo. O sea, son porras que hacen que la gente se conecte. Haz tu porra, practica los rituales y haz que tu equipo se conecte. Juntas de iniciación. Frecuencia antes de cada entrenamiento, antes de cada... Turno de trabajo, antes de cada juego, máximo 30 minutos. Te estoy hablando de que las juntas de iniciación y de finalización de turno deben durar de entre 10 y 15 minutos. Hablamos de las juntas de finalización, ¿es lo mismo? Calentamiento, calistecnia. Eso hace que el equipo se active, que generen endorfinas, que estén listos para lo que sigue. Eh, usualmente se hace a mediodía para que sea como que una reenergización del, del cuerpo. Celebración de cada victoria Cada que alguien haga algo bueno Que la choque Que haga el baile del dinero Si tú me vieras en este momento Estoy haciendo la celebración cuando vendo eh, Que cada quien haga algo bueno por el equipo Eso es algo que tienes que celebrar Cada que alguien haga algo Inmediatamente Chocarla Darle un premio Un chocolate Lo que tú consideres Que sea lo óptimo y necesario Himno o canción eh, nosotros lo hacemos al inicio y al final del turno. Te voy a platicar un poquito. Te voy a cantar mi canción de universidad a la calle para que sepas de qué se trata esto. Y dice así: siempre a dónde vamos. Y mi equipo responde: siempre a dónde vamos. La gente nos pregunta y mi equipo responde: la gente nos pregunta. ¿Qué si quiénes somos? ¿Qué si quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Y qué es lo que hacemos? Somos su de la calle, somos su de la calle Ayudando al mundo, ayudando al mundo A lograr sus metas, a lograr sus metas En tiempo récord Luego nos juntamos todos y a las cuentas de tres Decimos U calle, ¿quiénes somos? U calle, ¿quiénes somos? U calle ¿Quiénes somos? U calle, U calle, U calle En las cuentas de tres, una, dos, tres Dream Team Si te suena extraño si te suena raro lo que estamos haciendo Lo que estoy haciendo, lo que hago con mi equipo Entiende que nunca vas a ser campeón Eso es lo que hacemos los equipos campeones Esa es una canción que yo recuerdo Que hacíamos desde que estábamos en la prepa Con el equipo de básquetbol Con el cual quedé campeón En Borrego lo implementamos Hicimos nuestro propio himno, nuestra propia canción Y un himno hace que toda la gente se conecte Si tuvieras la energía, la sonrisa Como está la de los niños aquí La implementarías ahora mismo entonces, encárgate de implementarla, que ellos mismos la hagan para que las, los conecte con el corazón. Frases motivadoras alrededor del salón. Pon esas frases motivadoras alrededor del salón, alrededor de la cancha, alrededor de la empresa, para que se conecten cada uno de los miembros de tu equipo. Reza. Oración, te toma un minuto. O sea, reza un Padre Nuestro antes de comer con tu equipo, con tu familia. Recuerda que una familia que ora junto y que come junto, se mantiene junto. Si hacen ejercicio juntos, también se mantienen juntos. Los rituales es el pegamento de todos los miembros del equipo. El empleado del mes. Frecuencia cada mes te tardas 15 minutos. Di quién fue el mejor empleado de enero, quién fue el mejor empleado de febrero, quién fue el mejor empleado de marzo. Y haz que todos participen. O sea, realmente haz un evento muy importante para que la gente se sienta reconocida. Celebración de los cumpleaños, un pastel que les compres cada que alguien que cumpla años, que les canten las mañanitas entre todo. Te tardas 20 minutos. si te Realmente te das cuenta toda la, la potencia que existe en eso. Juntas mensuales de resultados. Una vez por mes, máximo 4 horas. Esto hace que el equipo se junte, que sepa hacia dónde va, en dónde está. Y que si no te está yendo bien, que la gente sepa y que comuniques porque como líder tienes que decir si vas bien y si vas mal